Me en y súper estrecho. Esta mierda. Vale, pues me acaban de decir justamente que ahora tenemos como 20 minutos atando, Así que parece ser que es un camino bastante largo. Y ya os digo, esto está lleno de agua normal que me he traído las botas y no sé si os fijáis que la gente también está como un poco cargado sobre todo hay como mucho polvo así que supongo que no será muy bueno respirar esto pero bueno ya os digo, 20 minutos andando. Uy, que me caigo. Me ha dicho que justamente el nombre que hay aquí es la fecha de cuando construyeron este túnel por primera vez. Así que es en 1863. Como veis es súper antiguo. A ver, se ve una puta mierda porque está todo empañado. Pero me han dicho que esto es un generador justamente porque todo esto tenía luces. Y era un generador que daba corriente a todas las catacumbas. Y bueno, no me puedo entretener más porque se van y me quedo yo aquí solo y me pierdo. Así que vamos para allá. ¡No, es lo que digo, demasiado calor, o sea, estoy sudando, es angustioso. Oh, como veis hay como muchas bifurcaciones, así que está algo complicado, ¿eh? Aquí os digo, te puedes perder. Pues justamente ahí tenemos una placa que supone que es la calle, que justamente está arriba. Ahí están los, el nombre, que es como las alcantarillas de Madrid. Esto es demasiado angustioso, o sea, en serio. Hay que andar muy abajo, mucha humedad. Estoy matado. Por fin, por fin estoy en las catacumbas, es la verdad un viaje que tenía muchas, muchas ganas de venir, que yo creo que es un viaje, bueno, una experiencia que si cualquier persona que hace urbex eh, lo tiene como referencia, pero os tengo que decir que bueno, lo voy a aclarar por partes, lo primero que el acceso, bueno, no lo he podido grabar del todo porque me han pedido que no lo mostrara, ya que explorar las catacumbas es algo ilegal, eso sí, si te pillan la multa no es muy grande, es de unos 60 euros, es de decir que si alguno quiere visitar las catacumbas hay una ruta que es legal, que tú pagas y y te hace una visita guiada y luego está pues la ilegal que es esta de aquí que eh, yo la verdad lo encuentro más interesante porque puede ir un poco más a tu aire pero decir que es muy peligroso primero porque te puedes perder ya que esto es un laberinto y si te pierdes pues eh, lógicamente te mueres y no encuentras la salida y segundo porque puede haber muchos derrumbamientos muchos desprendimientos de agua y esto es algo muy a tener en cuenta y que cualquier persona que venga aquí eh, deberá estar mentalizada la verdad es que me he quedado un poco sorprendido por la cantidad de gente que hay aquí porque vas andando y te encuentras mucha mucha gente incluso vienen aquí a hacer fiestas para pues fijaros ahí no me quiero acercar mucho, pero hay una fiesta con gente ahí, están está fumando. Es un poco difícil grabar aquí, pues primero por el vapor, hay mucho calor, o sea, estoy sudando. Ahí me han dicho como unos 15 grados más o menos, por lo que la, llegar aquí ha sido complicado, hay que agacharse mucho. Sobre todo el agua, que bueno, yo tengo la suerte de estar con botas. Por lo que no me he mojado, pero claro, eh, ellos han venido sin botas y me han dicho que el agua está muy muy fría. ¿De water? ¿De ¿De water? ¿De ¿De water? ¿De Ah, yes. Mirad cómo acaba, está todo lleno de agua. Todos están llenos de agua. Todo, todo está lleno, lleno de agua. Así que las botas han sido buena elección. Ok, let's go, let's go, let's go. Y también hay muchas pintadas de la gente, bueno, que cuando viene pues intenta hacer como un camino para la no perderse, pero es que luego hay tantas pintadas que es imposible localizarlas. Bueno, yo de eh, decir, eh, dar las gracias a Olosan, que es el que me ha permitido venir aquí. Al principio tenía un poco de miedo porque a Olosan le conocí ayer, le conocí ayer en París y bueno cuando estuve hablando con él me dijo que iba a venir a las catapumbas y dije joder por favor quiero venir pero claro tenía un poco de miedo porque no le conocía tampoco mucho y si habéis visto el vídeo de Night Escape pues básicamente él viene aquí a las catapumbas y viene con un guía y, y le abandona, o sea, le roba encima la cámara y todo, y le deja aquí a su suerte. Y perfectamente podría haber muerto si no hubiera encontrado una persona que le sacara de allí Entonces es algo muy, muy serio, muy serio. A vale, chicos, pues vamos a hacer aquí como un descanso, porque hemos hablado ya mucho, así que vamos a reponer algo de fuerza, que me algo de comida. Los demás también están aquí comiendo y bebiendo, así que hacemos un break y luego continuamos explorando un poco las catacumbas, pero ya os digo que eso tiene muy buena pinta. ¿Qué Pues ahora mismo estamos justamente en una sala que la llamo como la playa. No me digáis por qué se llama la playa, porque ni lo, yo lo sé. No tiene ¿Sí? ninguna similitud con la playa. Pero bueno, supone que es justamente esta escultura que es, la verdad, un poco tétrica. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Es que esto es increíble porque vienes por aquí andando y te encuentras a un montón de gente súper o sea, es que, no sé, es como que te encuentras a todo el mundo que hace urbes, pues te lo encuentras aquí. Es un lugar que hecho de menos tener en Madrid porque es como un sitio de reunión donde te encuentras a mucha gente que por lo general es gente bastante agradable y muy majos y bastante amables. Here we have the painting of Okuzai, the representation of the famous painting, uh, the way uh, over the mountain, the Fiji mountain, in thing. Japan, have, uh, not, not this one, because it's only graffiti, but somebody uh, did it in the catacombs to represent it, so actually they, uh, the... Uh, Basically es un Slatey, que Slatey, un Slatey, un Slatey, en Slatey, un Slatey, un si volvemos por el mismo sitio intentaré recuperarla. Si no, pues me quedo sin gorra. Aquí, everybody can sit yes. and uh, uh, you, you put only the projector and then here we can see the movie, okay? Do you know? Oh. With, the... aquí. Yeah. Like in cinema. <laughs> and here we can Visimos todo el filme famoso en de Nemo. Aquí es la Pulp Fiction, es Star Wars, uh, Metropolis. Here. Me quedo un poco impresionado de que, aparte de que te encuentras mucha gente. En... Pero, por ejemplo, aquí había un un grupo de personas que estaban tranquilamente sentadas cenando una raclet, que es una comida típica francesa a base de queso. Y bueno, pues la verdad es que pues es curioso que vengan aquí a hacer este tipo de comidas. Vamos a ir a la, a la última sala que me han dicho, porque el grupo en el que íbamos se ha dividido en dos, así que no me acuerdo el nombre de cómo se llamaba esta sala, pero me han dicho que está curiosa y bueno, no voy a grabar más así, pues me, la voy a perder. <risa> me voy a esconder aquí un poco porque como veis esto está muy animado en mucha fiesta por fin he podido sacar las reclas que bueno no os lo he dicho pero tuve que guardar la cámara porque justamente estaba haciendo unas tomas y me vinieron un grupo de gente un poco molesta justamente está diciendo que me gustaba ir a estos sitios porque había gente muy amable y tal pero me vinieron un grupo que, bueno, pues eh, parece ser que hay personas que no les gusta mucho que graben esto y básicamente me dijo que si este vídeo llegó a un millón de visitas eh, pues me iban a dar una paliza <risa> y, y bueno, así son las catacumbas de París, y aún la puta porque me va a sentir el copyright por esta canción por aquí porque es demasiado calor, haces una cantidad de ejercicio increíble y tampoco puedo estar logrando mucho porque si quiero a mis compañeros me quedo aquí perdido y no vais a estar haciendo una mierda porque hay mucho ruido.